Historia del narcotráfico, parte 3. La cárcel, oficina conquistada por los narcos. A mediados de los 80, un personaje famoso llegaba a la cárcel de Tacum. Se trata del brasileño Adelson rosati quien fue acusado de liderar una estructura narco que empezaba a florecer. Estar en la cárcel no le privó de organizar fiestas y ostentar lujos, introduciendo inclusive televisores y aires acondicionados en un sector que hoy es conocido como el Pabellón Libertad, según fuentes penitenciarias. En esa época empezó a acuñarse el término celda VIP, que hasta hoy es utilizado. Con el correr de los años, los vinculados al narcotráfico no solo ocuparon los campos de la frontera, sino también se adueñaron de las cárceles, acondicionando a las celdas de modo a que éstas funcionen como oficinas desde donde hoy siguen operando. El ya fallecido Carlos Rubén Sánchez, alias Chillano cuando estaba recluido en Tacumbú en el año 2015, generó una fuerte polémica luego de organizar una peculiar fiesta tras la victoria de su hermano al frente de la intendencia. En las fotos se veía los lujos que él disfrutaba allí. Pero un mayor escándalo se dio un año después cuando se descubrió que otro interno, conocido como Jarvis Jiménez Pavao, tenía todo un sector de Tagumbú solo para él. Formaba parte de su cómoda reclusión los sofás impecables, baños reacondicionados, televisores e inclusive una oficina con una biblioteca donde recibía a personas importantes. Desde allí se habrían ordenado muertes y se había negociado con miembros del EPP la liberación del colono Arlan Fick, según él mismo comentó en una entrevista con Telefuturo. A pesar que yo sabía que iba a ser así, porque con las personas que yo traté son personas como yo, de palabra, ¿entiendes? Ellos saben quién soy yo y yo sé quién son ellos, entonces yo estaba seguro que iba, a, que iba a ser, pero no sabía la hora ni nada, porque eso también en mis cosas no voy a decir ahora a las personas, ¿entiendes? Todo esto nos lleva a la conclusión que la gran cantidad de dinero que genera el crimen organizado hace que sus líderes sean generosos con las autoridades a la hora de sobornarlos y también a la hora de comprar privilegios. Algunos de ellos prefieren las cárceles paraguayas que las extranjeras porque desde aquí pueden seguir manejando sus negocios. La corrupción y la desidia de las autoridades llevaron a que las cárceles del país se conviertan en territorios conquistados por los capos del narcotráfico.